Hola familia, bienvenidos a mi canal y si no me conoces, aquí tienes mi criatura. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, como hoy en el título, voy a modificar toda la terraza No me voy a enrollar mucho porque tenéis vídeo para rato El jardín tour estará al final Y bueno, si queréis saber de dónde son todas las cosas, lo tenéis en People que está en la descripción Pondré una colección que se llama mi jardín y ahí lo tendréis todo por si queréis saber precios, de dónde es y todo y Un momento, una cosa que quería yo Para... <risa> Quiere coger el color de la cámara. Bueno, una cosa que quería yo contar es que la idea de hacer el jardín, la terraza estaba desde que vinimos hasta que yo me puse a limpiarla. Siempre ha estado así. Que es de los anteriores inquilinos. Estaba hecha una... Hablando mal Y bueno, pues dije, tío, voy a hacer un jardín porque si tenemos terraces para algo Por Luna, tío, también que venga aquí y ya se lo pasa súper bien pues Esto lo he hecho sobre todo porque al vivir encerrados eh, todo el rato Trabajamos desde casa, ya lo sabéis Entonces dije, mira, voy a hacer una zona así chill, relax Para cuando queramos tomar el aire dentro de nuestra privacidad siempre está bien Así que lo hice pues eso, para que todos estuviéramos a gusto Y quise hacerlo yo sola desde el principio Sin que ellos viesen nada, absolutamente nada no puede ser así Tiene mucha ganas de jugar Y bueno retoma la conversación Que lo quería yo hacer sola Porque Mira mejor no me voy a mover Porque así ya no viene Que lo quería hacer yo sola Desde un primer momento Sin que ellos mirasen nada por la ventana Porque así Porque así Pues iba a ser sorpresa para ellos Ya que ellos La única imagen que tenían De la terraza Era cuando estaba hecho una Así que nada Ya sí que sí Os dejo con el antes Y luego ya con todo el proceso Espero que os guste un montón Espero que lo disfrutéis un montón Bueno, esa mesa la conservaré porque es a juego la que hay allí y me gusta mucho. Bueno, aquí tenemos este toldito de aquí. Está bastante bien, tío. O sea, es como si estuviera nuevo, la verdad. Pero ¿sabéis qué pasa? No sé cómo se ponen las sabanas estas, así que creo que voy a poner una lona y ya está. Pero bueno, como veis la terraza es bastante amplia. Las cuerdas las voy a quitar porque aparte que están reventadísimas y súper oxidadas y súper mal. Las voy a quitar porque aquí he pensado poner otra cosa. Aquí está... Aquí está mi sabana ahí está la vecina, o sea que la altura la verdad es que bastante bien, pero claro, no me gusta que nos vean por alrededor, entonces ya tengo yo aquí en mente lo que voy a hacer y bueno, pues poco más, la verdad es que está todo bien aquí tenemos para la manguera, aquí también tenemos dos más para mangueras, y está bastante bien todo, empiezo con la limpieza voy a irme donde no haya mucho aire para hablaros un poquito, es que aparte de aire hace frío, a ver, realmente cuando yo estoy aquí puesta siento como que estoy en tremenda suciedad o sea, no me gusta nada estar aquí abajo yo pienso que aquí puede haber cualquier tipo de vida, ¿vale? Y no me gusta. Pero, bueno, voy a ponerme con todo esto, que aquí hay un ratito, y a ver qué consigo. Vale, yo he ido por guantes porque he visto ahí un poco cosas que habían que he dicho, esto mejor. Así que no lo voy a hacer sola, que era mi intención, porque le he pedido ayuda. Va a estar poquito tiempo porque él tiene que editar unos vídeos. Así que allá vamos. Bueno, empecé recogiendo los cajones de la nevera porque tenían mo desde hace un montón de tiempo. Así que les puse agua y estaba remojo y al final decidimos tirarlos. Y luego ya seguí recogiendo con Joel. Estuvo poquito tiempo, pero bueno, todo trabajo de equipo es mejor. ¡Luna! ¡Ay, que está levant Está ahí, subida. vida ¿Le viste el hocico? Menos mal que he cerrado. Una. mirad chicos lo que hemos descubierto que hay aquí Todas estas cosas se lavan. Esto está muy guapo, eh. Incluso sirve para meterle piedrecitas de colores y cosas así. Para un día la llenamos de leche y se puede hacer un fotón que flipa. ¿eh? Luego ya me quedé yo sola, empecé a arrancar el suelo de las escaleras, a limpiar manguera por aquí manguera por allá, porque el suelo no os imaginéis cómo estaba de sucio. Ya limpié toda la basura, como veis, se me hizo de noche. Y al día siguiente volví a limpiar porque aún me quedaron muchas cosas, ahí había mucho trabajo. Lo que vosotros estáis viendo en segundos, yo trabajé durante horas para conseguir la limpieza total, hasta limpiar las paredes, como estáis viendo. Y bueno, ya lo arreglé todo. Todo, todo, y se quedó chulísimo Bueno, a mí ya con estar limpio ya, vamos Era otra casa totalmente no chicos, quiero enseñaros que está todo ya No hay nada de basura Todo esto son cosas que voy a Reciclar para hacer el jardín Así que bueno, mirad cómo está La pared de reventada, lo que tengo que hacer Ahora es con una espátula quitar toda la pintura Que hay ahí y pintar con pintura que he comprado. Para el tema de lo que era rascar las paredes y pintarlas puse un plástico especial para proteger el suelo y empecé a rascarlas y a pintarlas conforme terminaba de pintar una y se secaba pintaba otra y luego le daba la segunda pasada a la primera que había pintado. Se me volvió a hacer de noche a mí me seguía dando igual yo solamente quería terminar de pintar la terraza entera dándole dos pasadas siempre a la pared aunque no lo conseguí. Por eso al día siguiente aparte de descubrir una mesa que había en la casa así sin más que nos la hemos quedado por cierto, pues terminé de pintar todo lo que quedaba ya de la terraza. Esas paredes sí que solamente llevan una pasada pero bueno, me gustaba cómo quedaba con una pasada y era una paliza lo que estaba haciendo y no, no le di la segunda después me puse a pintar el techo que me pareció lo más difícil de hacer la terraza o sea, a ver, lo más difícil no pero me costó un montón pintar el techo, no sé era como, al ser el techo muy bajito, no sé era raro, luego como veis puse 10 piezas de luces que se recargan con el sol y tenían un sensor de que cuando tú pasas se ilumina o sea, son una pasada de luces empecé a buscar como ganchitos que habían en la pared y las fui colocando conforme veía ganchitos Tampoco ni taladré, ni pegué nada Luego plegué las tumbonas que habían Que podría haberlo hecho el primer día, también te lo digo Pero bueno, ya empecé ya a lo que era Ordenar todo lo que quedaba Quité el mantel, que por cierto me dio muchísimo asco Y os voy a dejar un clip Donde se ve todo lo que había debajo del mantel Porque vais a flipar Lo podréis comprobar, que allá está un bicho ahí feísimo Y bueno, aparte de todo el polvo y todo que había Que yo me quería morir Al día siguiente lo que hice fue coger una nevera Porque compré una de esas de playa típica azul Y la pinté Puesto que yo quería un frigorífico de los que se conectan a la luz Porque quería que fuera todo super guay Pero no me voy a gastar 100 euros en una nevera de esas Cuando le puedo quitar perfectamente el cero Me costó 10 euros esa nevera si llega Y bueno, la pinté de blanco con la misma pintura con la que pinté las paredes, la verdad Y es la misma pintura con la que me veis pintando estas mesas después le di la segunda pasada a la nevera luego pinté el palet, que si queréis saber cómo lo conseguí pues simplemente compré palets para la habitación ya de decoración y me vino con un palet de transporte, entonces me lo quedé y dije pues lo voy a aprovechar para el jardín y lo pinté yo mismo Después cogí dos cajas la primera, le pinté la tapadera con spray negro y luego lo que era ya el cuerpo lo pinté con la misma pintura que la mesa, la nevera las paredes, los palets, todo luego lo que hice fue renovar la tierra que había de las macetas de los anteriores inquilinos, yo simplemente cogí lo que era la capa de arriba, que era la más dura y la más asquerosa, la verdad, y con tierra que yo compré varios saquitos, pues rellené todo lo demás para darle un toque más elegante e higiénico. Y nada, coloqué macetas medianas en cada una de las grandes y les puse un saquito de piedrecitas azules que brillan en la oscuridad a cada uno en el alrededor y en la parte de arriba. Luego coloqué los típicos faritos de jardín que se cargan con la luz del sol y luego iluminan por la noche y lo hice tanto en las macetas marrones como en la grande que veis ahí a la esquina del fondo pues ahí también los puse. Después puse otro saquito de piedras de colores dentro de un jarrito de estos que encontró yo él y en la nevera hice una liada. Ahora sí que sí, por fin se estaba acercando el momento de ya empezar con la decoración, así que empecé a retirar todo lo que había para empezar a poner el césped. Cogí todos los rollos y fui uno por uno colocándolos. En verdad no sabía cómo iba a quedar, pero al final me gustó el resultado, aunque se quedó una tira de suelo sin césped, pero es que el césped es muy caro y no podía comprar más porque sí, os no era plan, chicos, no era plan Bueno, chicos, tengo aquí delante a Julia Rose Que van a reaccionar a la terraza Because yo me voy a Alicante Una semana Y pues va a estar la terraza así una semana Yo no voy a estar y pues al menos que puedan asomarse a la ventana puedan levantar las persianas y yo estar tranquila Están súper nerviosos Y llega el momento de la reacción A ver, Luna, Luna va a ser la primera Para que vayáis viendo el efecto de que se van enchufando Las lucecitas no, no, no. y tal, ¿vale? Claro. Luna, vamos, mira, ya se me uno nos disponemos a bajar la terraza. ¿Estáis viendo cómo se enchufa todo? Mm. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Ah, esto es otra. Yo, para mí, esto es otra casa. Tío, <risa> nos hemos mudado. <risa> Dios, Dios. ¡Oh, las piedras, qué guapas. Mira, estas piedras brillan en la sí, oscuridad. Guapas, tío. Yo no me lo puedo, creer eh. Dios, ya ves. Y las calles, las macetas también. Mirad las macetas. Ya, ese sí, ese sí me he Dios, escúchame, estas son preciosas, tío. Esas sí. son las que brillan en la oscuridad también. Preciosas. Dios, a ver, a cómo eh. se ve. Está guapísimo, tío. Guay, el CFP, tengo unas ganas de ver todo el césped También el CFP me flipa, tío, me flipa Bueno, ya esa parte no es la no voy a explicar lo que hay dentro de todas las cajas ni nada Porque ya es sorpresa ¿Os gusta? Sí, me flipa, tío no, la verdad es que te la has currado, te la has currado mucho no, no, no, no, no, no, no. Vale, chicos, estamos en la recta final Yo acabo de volver del viaje a Alicante que os dije en la última parte Y resulta que ha llegado todo absolutamente todo todo lo que faltaba, o sea que estoy súper feliz porque se supone que lo podría terminar ya. Lo que pasa es que son las 6 y la luz acaba a las 7 y media o así. Pero igualmente yo lo quiero enseñar de noche, pero sé que me voy a tirar mucho. No sé a qué hora acabaré, pero bueno, espero tenerlo hoy. Si no, pues pediré ayuda. Voy a empezar montando la silla. Tiene pinta de ser fácil porque esta es de la hoja de las instrucciones. No creo que sea muy difícil, ¿no? Algunos centímetros más tarde. Lamentablemente voy a dejar aquí a Joel haciendo esto y me voy a bajar abajo a montar la carpa porque es que eh, la luz se está yendo y... Vale, ya se ha cortado y lo que quería decir es que, bueno, aunque un poquito pues yo él esté arriba haciéndolo en la silla mientras yo intento montar la carpa porque si no, no vamos a acabar ni mañana. Yo creo que puedo. O sea, no, en verdad creo que no puedo, pero me intento concienciar de que sí que puedo. Empecé desplegando todas las lonas Luego agrupé todos los palitos porque llevaban numeritos Y ya leyendo las instrucciones empecé a unirlos Cuando me di cuenta de que era demasiado grande la carpa Y que yo no podía hacerlo todo sola Obviamente pedí ayuda al ayudante que nunca falla Que es Joel Y diréis, pero es que entonces está viendo el jardín No lo estaba viendo puesto que os recuerdo Que yo me había ido de viaje a Alicante Y se lo había enseñado antes de irme Lo primero que hice nada más volver del viaje Fueron las sillas O sea, en realidad el jardín nadie lo había tocado Porque yo no había bajado desde que me fui Simplemente vio cómo quedaba la carpa y ya está Vale, chicos ya estoy dentro de la carpa Llegó el momento de la decoración No del montaje ni arreglar nada Empecé limpiando el suelo porque quería colocar una lona, una lona especial que compré para ponerla en el suelo. Y nada, básicamente la coloqué porque quería colocar cosas encima, como el sofá, palet, etc. Y no quería conservar el rojo terraza del suelo. Luego coloqué trozos de suelo blandito para poner el palet encima. En un principio iba a ser para eso, aunque luego cambié de opinión. Pero bueno, como no sabía cómo iba a quedar hasta que no tuviese el sofá cama hinchado, subí a casa, lo hinché, pero obviamente pues no podía bajarlo el sol a la terraza. Después de bajar el sofá cama, entré a la carpa de nuevo y volví a reorganizarlo todo. Por fin ya mi cabeza veía las cosas más con sentido. Y nada, puse el sofá donde lo estáis viendo para que hiciese soporte en la lona. Luego coloqué la mesa y volví a hacer como una alfombrita con los trozos que me había sobrado de donde iba a estar el palet. Puesto que decidí poner el palet en la zona del césped, me encantaba cómo quedaba lo que es césped y blanco del palet. Me gustó un montón, me parece súper rústico y súper guay. Luego coloqué dos mantas que había comprado especialmente para la terraza, una en el sofá y otra en el palet. Y luego me salí afuera para colocar una papel las macetas justo en las esquinas de la carpa para el viento luego coloqué el telescopio y por último renové el mantel que ya había puesto uno pero bueno puse otro porque estaba ya sucio son las 2 de la mañana he puesto como veis que no lo he grabado he puesto aquí en las escaleras suero que me ha soblado, que me ha soblado sobrado Están con las pezinas bajadas y todo porque no pueden ver nada os voy a enseñar el resultado final en mi mente a lo mejor me lo esperaba mejor pero no me puedo quejar y me gusta pues el esfuerzo que he puesto en ello y me quedo con eso básicamente bueno, pues llegó el momento por fin de lo más esperado, el jardín tour, por llamarlo así. Vamos a empezar bajando por aquí, que esta parte del suelo es la que había ya pegada, pero yo puse esta, obviamente, la que se nota que está más nueva. Lo único que es que hay que pegarla porque está... Pero no pasa nada. Vale, como bien habéis visto, voy descalza, yo también. Y es porque hemos dejado las zapatillas arriba del todo, puesto que aquí cuanto menos se pisa con zapatillas, mejor. He puesto aquí piedrecitas de colores que brillan en la oscuridad todas. Luego aquí he puesto un telescopio. Hemos visto ya la luna con esto y podríais fliparlo en colores. Aquí está la mesa, que la verdad es que pierdo un poco la gracia con el mantel. Y las sillas, estas, las sillas. no me gusta, que es diferente el tono blanco, tío. Pero bueno, quedan bien. Aquí, lo malo... Eh, como que da un poco, ¿sabes? Pero bueno aquí se pueden hacer cosas, esto es para lo justo y necesario. Aquí puse un mantelito negro que es un, como una bolsa de basura la verdad porque es súper fino. Aquí tenemos las botellas que encontró Joel, que al final yo solamente pude rellenar una con piedrecitas que también brillan en la oscuridad. Luego aquí tenemos el hornillo de las cachimbas, servilletas, luego dos cajas. Aquí dentro tenemos lo que es eh, vasos y cubiertos eh, desechables y aquí tenemos pues todo lo del tema de la cachimba. Aquí tenemos una silla que la verdad es que no sé qué hace aquí Luego aquí tenemos esto que lo, lo jugamos y lo llenamos cuando en una baja aquí con nosotros Que a veces comemos aquí o estamos por las tardes Y eso pues Luego aquí tenemos las chumbonas que ya venían con la casa Pero bueno, para ponerlas en algún lado no las quiero tirar Aquí tenemos una mini papelerita que me hace muchísima gracia de verdad Compré especialmente con cenicero porque bueno, Rose te quitan, Porque Rose foam. Y bueno, la papelerita <risa> Y bueno, la papelerita <risa> Está <bueno, la> <risa> <y, risa> Pero bueno, hay que vaciarla Aquí tenemos las macetas Quiero ser muy rápida porque ya la habéis visto casi todo Y el vídeo se ha hecho muy largo, no sé si habéis llegado a esta parte Si habéis llegado a esta parte comentad un árbol Y aquí está... Nuestro paraíso de todos Vamos a empezar por el techo He colocado aquí una luz, que esto es un panel solar Y ya sé perfectamente que esto es para que le dé la luz del sol Tendrá que estar fuera, pero de momento Siempre se recarga con la luz del día Aunque no le dé el sol, aunque bueno, mirad Cómo ha quedado ese espacio, porque no llegaba la carpa Hasta aquí, debido a que el toldo este Nos dio muchísimos problemas Aquí tenemos el mantito, este como que parpadea El fuerte, menos, menos Palpadea. Puedes programar 30 minutos, 2 horas 5 horas, 10 horas, lo que tú quieras y nada, pues tenéis el link en People y luego en la colección Jardín la podéis encontrar la bombilla si os interesa se recarga con el sol, ojalá hubiera sabido yo esto cuando no teníamos luz en casa. Y bueno, aquí tenemos una shisha, aquí la mesita aquí tenemos un cenicero que he puesto una alfombrilla de ratón para que contraste blanco, negro, blanco y bueno es un cenicero para rose también aquí tenemos una guía del cielo o sea todo lo que va a pasar en el 2020 lo podéis ver aquí también lo tenéis el link en people luego aquí pues tenemos además de que ya venía con la caja ahí tenemos un perrito salvaje que es tirando un poco al lobo aquí tenemos el sofá cama hinchable está un poco deshinchado pero es la he comprado dos mantitos y tenemos varios juegos que compré pues para las tardes que estemos aquí y, y luego ya tenemos aquí una neverita que bueno el primer día ya como que bueno ya lo veréis en el vídeo de que mis compañeros reaccionan Y hay una nevera pues para meter cosas frías y nada pues esta sería la parte de dentro plano épico chicos ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni luna bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Si habéis llegado hasta aquí, comentadme ¿Y qué es lo que os ha gustado del jardín? Y recordad que lo tenéis todo en la colección de People Jardín Si os interesa cualquier objeto de los que veis por aquí y ya estaría, gracias por ver este vídeo Y os quiero un montón